Capítulo 6. Time Skip. Ya han pasado tres años desde que Naruto junto a Hinata, Naruto y Anabi fueron de entrenamiento al otro mundo, aunque sonara extraño pero para ellos no, en estos momentos se podía ver a dos jóvenes de unos 16 años aproximadamente terminando de desayunar y platicar entre ellos Mito. Oye, neji Kun cuando crees que lleguen Neji. No lo sé, Mito-san, dijo este mientras ayudaba a la pelirroja a llevar las cosas a la cocina Mito. Hasta cuando me seguirás diciendo sean somos amigos ¿no? dijo esta al ver como el oji perla no le ponía un sufijo cariñoso Neji. sí, pero es una falta de res, pero este no termina al ver a la pelirroja molesta Mito. Yo te trato como Neji Kun al menos tú trátame como Mito Chan, dijo esta molesta Neji. Está bien Mito Sha, Chan, dijo este algo intimidado Mito. Así está mejor, dijo esta sonriendo mientras salía de la casa al campo de entrenamiento Neji. Naruto llega luego, dijo este algo deprimido al ver como la pelirroja lo obligaba a hacer cosas que a él no le correspondían Mientras en otro lugar se podía ver a cuatro personas Entrenando lo particular de estas personas era su particular color de cabellos ya que este era de color azul También era que tres de estas personas eran mujeres las tres peleaban contra un hombre Naruto Eso no es justo Inata Lo lamento Narukun, pero hicimos una tregua Naruko Es cierto Touchan Anabi si lo sentimos pero si con esto te hacemos dejar el ramen al menos por un mes, te hará bien para tu salud Naruto. Pero solo lo dije en broma no era para que lo tomaran en serio, dijo este lamentándose por haber preferido el ramen, que la comida preparada por su novia e hijas todo esto era visto por dos sujetos, uno era alto con piel de color azul y pelo de color blanco, mientras que el otro parecía ser una especie de gato humanoide Bills. Whis es mejor que detengas esto así no estos idiotas destruirán mi planeta por estupideces familiares Whis. Está bien señor, dijo este sonriendo y decir si Luis. Bien Naruto-sa, pero este se detiene al ver como el nombrado se había estrellado contra el suelo y quedar inconsciente a Navi. Ganamos Touchan, chan el ramen un mes. Grito esta contenta al ver que había ganado Naruto. Me siento culpable por Tou-chan y Nata. Nada de eso hija se lo merecía ese insecto por insultar nuestra comida, dijo la ojiperla mayor al recordar en cómo este dijo que el ramen era la mejor comida del universo y un manjar de dioses Naruto. "Ay, se me quitó la culpa, dijo esta sonriendo mientras descendían al suelo mientras Whis veía a Naruto en mal estado Naruto. Señor Uis si llego a volver a decir eso golpeme antes que ella, Suis. Está bien Naruto-san, pero ya es tiempo de que regresen a su hogar Naruto. Un ya veo, bien les voy a decir, además de que ya es hora de empezar mi plan, dijo este mientras iba junto a Whis. Uis. Y dime Naruto-san con lo que averiguaste este tiempo crees que puedes hacerlos cambiar de opinión Naruto. Si sí, yo sé que ellos cometan la locura de hacer una estupidez de la cual se puedan arrepentir, además ellos han sido manipulados por él, si elimino la cabeza el cuerpo caerá Luis. Entonces planeas eliminar al que está detrás de todo esto no Naruto. Sí, pero con lo que he averiguado es demasiado escurridizo, se me hará difícil atraparlo para eliminarlo Luis. Y Naruto ¿qué harás con los que no quieran esta segunda oportunidad Naruto. Los eliminaré, así de simple no dejaré que sigan haciendo daño a las personas inocentes Luis. Ya entiendo, pero si alguien de ellos aparece no me digas que cumplirás tu palabra Naruto. Tal vez, pero sé que mi abuelito no lo hubiera querido, así, dijo este recordando a Irusen con una sonrisa UIS. Ya veo entonces los per, pero este no termina de hablar porque es interrumpido por Naruto Naruto. No, no los puedo perdonar me dañaron y me harte de siempre poner la otra mejilla, que significa que no los ataque y los asesine, no significa que los haya perdonado, para mí ellos solo son un tracalada de traidores, son solo escoria, dijo este recordando todo lo sucedido dos huís. Ya veo, dijo este triste al saber la vida de su alumno, pero en el fondo le encontraba la razón, él sabía que todo lo que le hicieron no tenía perdón. Tras unos momentos ambos ya estaban al lado de Bills quien estaba charlando con Inata, Anabi y Naruto ya que este les estaba diciendo o más bien informando del término del entrenamiento Hinata. Narukun el señor Bills nos dijo que, pero esta es interrumpida por Naruto Naruto. Si el señor Whis me dijo, tal parece que ya es hora de regresar Inata, bye, Bills. Bien mocosos espero que sigan así de fuertes para que me sigan dando buenas peleas todos. bye Naruto. Bueno es hora, adiós y gracias por todo, dijo este con una sonrisa mientras tanto Luis y Bills asentían mientras las niñas se despedían a lo mismo que Inata con eso las tres sujetaron a Naruto quien se teletransportó a Usu en donde se encontraron a Mito y Neji entrenando Mito. Chicos es bueno verlos, dijo esta alegre de ver a su hermano y la familia de este Neji. Es bueno verlos de nuevo Naruto. Lo mismo, pero este no termina de hablar ya que tanto Naruto y Anabi pasan por arriba de él para ir a abrazar a sus tíos Naruto Tía Mito. Anabi. Tío Neji. Con eso ambos fueron tacleados por sus ahora sobrinas las cuales ahora estaban más grandes y además que se podía ver que eran más fuertes que antes Mito. Es bueno verte de nuevo naruto chan dijo esta mientras correspondía el abrazo de la peli negra Naruko. Guay, dijo esta sonriendo. Neji. Lo mismo digo por ti, Anabi estás más grande, dijo este mientras se sobaba la cabeza en forma cariñosa Naruto. Y bien díganme han entrenado en estos años Nerji? Sí, además que gracias a la biblioteca de este lugar pudimos perfeccionar y pulir nuestros estilos de peleas mito. Si sí, aunque mientras estuvimos entrenando pareciera que hubiera estado sola, dijo esta en forma de reproche hacia el ojiperla, quien ignoraba los reclamos de la pelirroja Naruto. Entiende, mito, él es así, es normal, dijo este mientras se retiraba para ver una casa para él y su familia y Nata. Narukuna, ¿dónde vas? Naruto a buscar un lugar para que vivamos junto a Naruto y a navi que más dijo este mientras la ojiperla asintió sonrojada pero le aparecía una sonrisa mientras todo esto pasaba en Konoa no iba para nada bien ya que esta aldea había perdido casi todas sus alianzas ya que gracias al rubio fueron realizadas ya que este había intervenido lo otro que también había sucedido fue que el único uchiha nuevamente había desertado de la aldea pero esta vez tuvo éxito ya que no estuvo naruto para que lo detuviera en otras palabras la aldea estaba en Crisis económica, además de que el Dinamo del Fuego se había enterado de lo sucedido con Naruto, lo cual ahora entendía por qué Konoa y el país del fuego habían perdido casi todas sus alianzas, dejando que estas cayeran por otra parte, tanto Iwa y como aprovecharon la debilidad de Konoa para al fin destruirla. Y sin que Konoa se fuera dando cuenta, estas dos aldeas han ido infiltrando a varios de sus ninjas con el fin de cumplir su objetivo. Por otro lado, Tsunade se había retirado del cargo de Okaje y le había se vio obligado a aceptar ya que era el Odanso. Este en varias ocasiones había enviado a sus ninjas en busca de sus hijos los cuales ya llevaban tres años desaparecidos y todavía tenía culpa, o más bien está lo iba carcomiendo por dentro al saber lo que le hizo su hijo, además de que su familia estaba deshecha, además de que había rumores de que Iwaikumo estaba en contra de ellos, ya había pasado un mes desde la llegada de Naruto junto a su familia a Usu, en donde de a poco esta aldea se ha ido repoblando ya que tanto Neji, Mito, Inata, Anabi, Naruto y por último Naruto, han ido pasando por los pueblos recogiendo gente que quería un nuevo, inicio o solo querían estar lejos de los conflictos y guerras también en este mes Naruto había firmado alianzas con más de una aldea o un país el primero fue Suna, en donde su amigo Gaara no tuvo ningún problema en hacer una alianza, a lo mismo que el país de la primavera, por otra parte Naruto también fue al país de alianza con este, pero lo más sorprendente fue que obtuvo una alianza con Kiri en estos momentos se podía ver afirmando papeles ya que por mayoría de votos, pero a quien podía engañar todo en usu lo habían en uso habían votado para que este fuera el nuevo usukaje naruto maldición porque acepté y pensar que este era mi sueño de haberlo sabido nunca hubiera aceptado por mi abuelito le hacía el quite a la oficina dijo este mientras miraba por la ventana 2 y nata narukun este siempre fue tu sueño naruto lo sé y mechan por cierto a qué hora llegaste y hace un momento te traía el almuerzo dijo esta, sonriendo naruto ya veo y dime naruko y anabi dónde están Inata. Entrenando como siempre, en fin Naruto kundi, pero esta es interrumpida al ver como un águila se posaba en el marco de su ventana Naruto. ¿Qué es esto? dijo este extrañado, mientras le retiraba una nota de la pata nata. Se parecen a las águilas de Suna, dijo esta preocupada Naruto. ¿Un? Pero en ese momento este aprieta el papel con fuerza, y deja salir algo de su ki nata. ¿Narukun qué sucede? dijo esta sorprendida al ver como su novia había subido su ki tan de repente Naruto. Akatsuki secuestro a Gahara. Inata. ¿Qué? Dijo esta sorprendida y asustada Naruto. Sí, dile a Neji que se quede en mi puesto junto con Mito. Ellos quedan a cargo yo voy tras, pero este no termina ya que es interrumpido por Inata. Inata. Voy contigo. Naruto. Pero Inata puede. pero es nuevamente interrumpido por esta Inata. Voy y es mi última palabra, dijo esta mirando seriamente a Naruto. Naruto. No te puedo hacer cambiar de opinión cierto Inata. No, dijo esta sonriendo. Naruto bien vamos dijo este mientras un clon del iba a buscar a mito y a neji e informarle lo sucedido y que estos quedaban a cargo de usu en su ausencia cuando tanto mito y neji llegaron le dijeron que estos quedaban a cargo y que no le dijeran a anabi y a naruko ya que era más que seguro que estas dos querían ir con ellos pero por el momento no era seguro a lo que ambos asintieron por otra parte el equipo 7 8 y gui venía de una misión en conjunto y se habían topado con dos akatsukis los cuales resultaron ser unos clones que tal parece había habían sido puesto como señuelos y ellos habían caído en la trampa Kakashi. ¿Qué habrían estado haciendo esos Akatsukis por aquí Menma? Deberían haberme dejado a mí ellos no eran nada comparado conmigo Kiba. Sabes que te dieron una paliza cierto Menma. Cállate, dijo este mientras el Inuzuka solo se seguía burlando Gui. Esto es demasiado raro. Kurenai. Gui tiene razón que harían dos Akatsukis por aquí a menos que hayan estado esperando a alguien Tenten. -ten. ¿Pero a quién? Sakura. Es cierto pero, en ese momento los tres equipos sienten una gigantesca explosión cerca de donde ellos pasaban, para luego sentir un chakra bastante familiar para todos Kakashi. Na Naruto, dijo este mientras todos habían escuchado y decidieron ir a donde sintieron el gigantesca explosión, cuando estos llegaron pudieron ver a Naruto, pero para sorpresa de todos menos para Kakashi este estaba rodeado por un aura de color dorado y su pelo estaba erizado de color rubio por toda parte Naruto había notado la presencia de los ninjas de Konoha, en ese momento ven con sorpresa los ninjas de Konoha como Inata tenía a Gaara sentado al lado de esta, pero esta al igual que Naruto tenía el pelo de color rubio Tenten. Ten. Es esa es Inata, pero como si dijeron que ella estaba muerta, dijo esta sorprendida Sakura. Si tal, pero en ese momento es interrumpida al ver como Naruto empezaba a pelear contra ese Akatsuki el cual no le hacía ningún daño al rubio Naruto. Y a ustedes le dicen renegados Rango A, dan vergüenza mi novia mato a tu amigo y tú ni siquiera has podido darme un solo golpe 4 de Hidara. Maldito Hinchuriki te demostraré mierte ahora, dijo este arrojando varios pájaros de arcilla que iban directo a Naruto mientras con los observadores estaban sorprendidos al ver cómo Naruto no se movía al ver que ese ataque iba contra el Menma. Porque el idiota no se mueve Kiba, lo matarán, Sakura, maldición Naruto muévete de ahí. Grito le peligrosa, en donde Imata miro a donde ellos estaban cuatro Kakashi. Sakura nos descubrieron uno. Tenten. Ten. Genial no sabes cuándo cerrar la boca Kiba. Ahora qué hacemos. Menma. Es hora de que conozca mi fuerza ese idiota y lo haga regresar a la fuerza para que deje de hacer sufrir a mis padres mientras todos tenían el mismo pensamiento idiota. Por otra parte todos vieron como el ataque de la Katsuki llegó a su destino provocando una gran explosión, pero cuando el humo se disipó se podía ver a Naruto intacto de Hidara. Y mim imposible, dijo este asustado de ver a aquel sujeto intacto Naruto. Se supone que eso me tenía que hacer daño, dijo este inata Narukun termina de jugar y acaba lo además de que las niñas notaran nuestra ausencia, dijo esta con una leve sonrisa sobre todo al notar la cara de los de Konoa cuando dijo las niñas notaran nuestra ausencia Naruto. Está bien Imechan, dijo este sonriendo, de un momento a otro Naruto desapareció de la vista de todos y reapareció enfrente de Deidara al cual golpeó fuertemente en el estómago haciendo que este escupa sangre y luego colocar su mano enfrente de este y decir Naruto. Akai. En ese momento este desaparecía solo convertido en partículas, bajo el asombro y el horror de todos seis Sakura. ¿Qué qué fue eso? dijo esta asustada Kakashi. No lo sé, Naruto. ¿Hasta cuándo se estarán escondiendo? dijo este serio. Con eso todos miraron feo a Sakura ya que por su culpa los habían descubierto Gahara. Y mata que fue lo que hizo Naruto, dijo este sorprendido Inata. Es una técnica que nos enseñó el señor Bills, esta técnica te permite desaparecer o eliminar a tu enemigo sin problemas, dijo esta sonriendo como si fuera de lo más normal, dejando al Kasekage en shock, mientras Shukaku no estaba mejor pese a que estaba agradecido de no ser encerrado en ni sellado en la estatua Kakashi. Na Naruto nosotros solo, trato de articular palabra el peliplata Menma. Oye idiota no sabes cuánto han sufrido nuestros padres por tu culpa además te llevaste a mis hermanas Maldi, pero este no termina ya que recibió un golpe cortesía de Inata. Inata, Le decías algo a Naruto, un insecto, dijo esta molesta sorprendiendo a todos cuatro Naruto. Vayámonos y me echanme alergia a estar cerca de escorias como estas, dijo este de forma simple, mientras dejaba caer su transformación Inata. Wai, dijo esta simplemente también dejando caer su transformación y colocándose uno a cada lado del casecaje y desapareciendo en el acto dejando a los ninjas de Konoha sorprendidos de ver la fuerza de ambos y que de a simple vista se notaba que ellos prácticamente o más bien Naruto había jugado con el Akatsuki. Pero había una interrogante que todos tenían en su cabeza y era que las niñas notaran nuestra ausencia, lo único que se les vino a la cabeza fue que ambos ya tenían una familia con eso estos se retiraron a Kono a informar sobre su misión y lo sucedido o más bien de lo que habían visto sabían que al escuchar esto tanto Minato como Kusina se alegrarían, además de que también habían visto que Inata estaba con vida, al menos ese era un peso menos para Kakashi mientras tanto en el lugar de los hechos aparecieron dos sujetos uno traía una máscara en forma de de remolino y al lado de este estaba un sujeto que parecía una planta sexu. Esos dos se están convirtiendo en una piedra en el zapato 4 toby Lo sé pero eso no impedirán que mis planes se cumplan, dijo este mientras desaparecían en una espiral. Fin capítulo 6. Continuará.